Vamos, Kai, que llegamos tarde otra vez Ostras, pero siempre, siempre llegamos tarde ¿Siempre? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos estará esperando no sé. Natsuki? No, va pues, Puede ser, ¿no está aquí? No está aquí Oye, pues espérate, yo, yo, yo paso ¿eh? de esperarla ¿Vamos para adentro? Eh, venga, vale Venga, vamos para adentro Nos pues vamos rápido, es ¿eh? que llegamos tarde no. ¿Eh? O otra Ay. vez Natsuki, ¿Qué ¿por qué tarde? siempre llegas tarde? Yo soy Hola. que vivo ahí al lado Ya, es que Hola, de verdad, Kai. las clases de la Hola. tarde Lo que nos da Uy. Ay. ¿Y ese hola? Cae, pero dalo más, con más emoción, ¿no? Es que... Hola, ¿qué tal? Ah, sí, así, así. Bueno, oh, no sé, estoy medio dormido, perdona. ¿La siesta, pero ¿o si qué? es por la tarde. Que se va a echar la sexta, chaval? Sí, me he echado la siesta un rato. Ay, oh. no, vos te que me dan. Cara, te voy te dar. Por favor, para que me dan a mí también. <risa> Ay. Bueno. ¡Ey! ¡Uh, está la clase ¡Vamos! No, no, no, no, no. Ey. ¡Hola, Ey. profe! ¡Ey! ¡No, no, no, no, no! Oh, Vaya Esto... ¿Qué, qué tal, eh, profe? Eh, muy bien, Natsuki ¿Qué? Que... Usted llegando tarde como siempre, ¿no? ¿Te tapo? No, no, esto es bien, esto es bien, así te veo mejor, eh. Natsuki ¿Tú qué haces ignorándome que te estoy hablando? ¿Qué? ¿Ah, me hablas a mí? Sí, guapa Hombre, no hay otra Natsuki ¿Tú por qué Ay. llegas tarde siempre a clase? Pero que ellos también han llegado tarde. No. ¿Quién ha sido la última en poner el culo en la silla. Ella. Tú. Ya. No estás en la silla, entonces técnicamente no has puesto el profesor tío. de la escuela, titulado, eh, magisterio. A mí Ajá. no me vale de esa forma. Ajá. Uh, hay tensión. Escucha, profe, que vamos a dar en la clase de hoy. La clase de hoy toca... ¿Qué toca? Inglés. Otra vez. ¿Le refuerzo de inglés? Oh, que sí, que Primero era se... con la filosofía y luego con el inglés. Pero si a, a ti se te da mal. No, chuki, ¿El no te inglés? Queje. Sí. Pues I póngale am una prueba. Your love. Yo soy tu enamorado. Ah, oh, qué bonito. Ah. Because I'm happy. Porque soy feliz. Esa es como una canción, ¿no? Because I'm happy. Caca, caca, caca. Exacta, Esa eh. es. Esa. Eh, profe, ¿cómo es cerveza en, en, en inglés? This Is. Es ahí. Eso, eso es cerveza, eso no es. ¿Cómo es cerveza en inglés? Beer. Ah, beer. Entonces, si yo digo ayer te beer, significa que ayer te cerveza. Ayer, ayer te, te, te ofreció ah. una cerveza. Claro, ayer te beer. Vale. Ah. Oye, viste ya a mi hermana hace poco, me han contado, ¿no? Pues sí. Es ¿Verdad? Ay. ¿Y yo que lo... os cayó bien o qué? Muy simpático. Sí, sí, sí, sí. Bueno, muy simpático, profe. Eh... Oye, que tenemos prisa que nos tenemos que ah, ir a que si, Nachuki, lo que yo. tenemos sí, que sí, hacer sí, ¿eh? sí, Yo de sí. hecho, yo, de hecho, tengo prisa también. Tengo ¿Ah, una sí? cosilla que hace hoy, estoy un poquillo liado, sí, sí, sí. ¿Ah, que tengo, ¿qué? Tengo un, sí, sí, tengo una cierto. Tengo que hacer cosas. ¿Qué? Dime, dime. ¿Ah? Nunca nos has hablado de ti. ¿Tienes esposa, hijos o algo? Yo no, precisamente hoy. Eh, no, no, ahora mismo no busco nada, no busco nada. Eh, yo no te he preguntado eso para ligar contigo. No, yo estoy muy bien, solterito, no preocupes pero, pero es que yo no he ligado con él. Es que de no verdad, preocupes. Nachuki, vaya, vaya a preguntar Tú también le haces, eh. Es que me he quedado para ti difuso, me he quedado para ti difuso. Me he quedado sin palabras. Claro, se ha quedado se ha... Claro, por los ojos, no es que es normal. Mira, te miro. Claro, no si es que Váyate la Nachuki. Bueno, pues nos vamos entonces, ¿no? Vale, ¿estás preparado? Vale, ¿no? estoy un poco, un poco nervioso. ¿Estás vale, nervioso? Un poco nervioso. Sí, A sí, ver, dame sí. la mano. La ay, da, dame la manita. Ay, ay, ay. ¿qué, ay, ¿qué ocurre? Eh. ¿qué, ¿Qué hacen? Eso es un abrazo. Un abrazo. Ay, parece que está imitando un zombie. Mira, eh. Pero dame ah, un abrazo. Hola, hola. Pero un abrazo. La mano arriba. La mano ¿Tú? arriba. Cintura sola. Dame ya la bella vuelta. Oye, uy. Estáis muy. Ay. Esto. Venga, vamos a, al, al, al centro comercial, por cierto. Queda con ella. Eh, ¿También le he dicho. con ella? ¿Seguro? ¿Que es ella? Que sí. ¿Y por no cierto, es ella? Le he dicho que de una cita doble. Creo que no le gusta la idea mucho. ¿Por qué? Eh... No lo sé, eso, eso creo. Pero bueno, vamos. Vamos para allá entonces. Bueno, vale. Hay que coger ¡Yuh! autobús. Pues sí, bueno, yo creo eh, que sí, ¿no? Me invitas tú, ¿vale, Nachuque? Que no traía dinero. ¡Venga, vamos! ¿Qué? Bueno, yo sí invito. ¡Ay, que llueve! ¡Ah! ¡Pues corre, que nos ay, mojamos! Corre corre corre, ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, qué nervios! ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios! A qué ver, nervios, tranquilo. Qué nervios. Es que estamos cerca de Madre mía, mirad chicos. Cuando agujeros, más nervioso, más tonterías dices. Agujeros de bala. Qué malos recuerdos me trae a este sitio. No, pero no me digas eso. Ey. No me digas eso. Es que encima... Es encima que me mira... estoy acordando, me estoy acordando. Ay, ay, ay, ay cai, tranquilo, precioso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Eh. Oye, ¿y cómo será? ¿Cómo eh. será en persona? O sea, yo he visto en foto, pero... Pues, oye, eso te iba a decir. Igual, como. como es deforme dábamos, y tiene joroba. Pero como no no no a tenía ver. foto creo no o sea te dijo alguna descripción o algo a ver yo le estuve talcando un poco pero claro es que no sé si era ella en verdad no claro, sé me, me, me no, cómo habéis quedado pues a ver me ha dicho que iba a ir vestida de naranja ah. y, que, y que estaría leyendo un libro creo ah, bueno pues entonces o ¿sabes? sea que ella ya está esperando creo creo que sí es que no lo sé, no me contesta de qué todas formas nervios. nervios, vale Hay que buscar a, a una chica naranja leyendo un libro vale sí. Una chica vestida de naranja No naranja, bueno, ¿cómo existen vale. chicas naranjas? Es que me he equivocado, me he confundido Estás nervioso tú también Sí, porque la última vez nos intentaron matar Oye, por cierto, esto es una cita doble O sea, cita uh... Doble Esto, sí. venga, vamos, vamos, vamos vamos Oye, por cierto, ¿habéis vale, vale, visto vale. El, el, el shuriken Nuevo que me he comprado? ¿Eso? Porque llevas qué chulo, un Shuriken? ¿no? vas a asustarla. Sí, siempre lo llevo, está pero vas a asustarla. Oye, espérate, que ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Un segundo. Oye, pues el suelo está muy bonito, ¿eh? A todo esto. Pero, pero, ¿sí? Ay. sí, ¿Qué hay qué sí. ¿Por qué estás sentado? ¿Yo? Sí. Eh, no sé, es que estoy limpiando. cansada. Estás cansada, sí. Ay, ay, pero bueno, ¿habéis visto el suriken? El Shuriken, mira, mira, mira. Está chulo. Pero, ¿por, chulo? ¿por qué llevas a suriken? Vas a espantarla otra vez, te lo digo. ¿Tú crees? Yo creo que le gustará. Pero tengo que mostrar sí. a mis, mis aficiones, ¿no? ¿Eh? Claro, sí, sí, oye, una cosa, ¿Qué creo que he ocurre? visto algo que no me va, no, no sé, he visto algo muy raro, pero bueno, vamos adentro eh, Yo he visto algo raro también, no sé si es lo mismo, ya, yo ya lo Yo creo que también no, no sé si es No, no quiero, no quiero, espérate, detrás de, de, de no, ese cartel No, a olvidar. Espérate, a ver, ¿qué? no, no, no, no, esto ¿Qué? Va, vamos, no a sentando, vamos a sentarnos, pero... vamos a sentarnos, vamos a sentarnos Aquí. Vale, ya estaría ahora? leyendo, ¿y tú cómo, cómo se te reconoce? Yo le he dicho que voy con el el, el, el, el este, el uniforme El uniforme Sí, Ajá. y luego también le he dicho que voy a ir con el uh... suriken pero... Ah, entonces tienes que enseñar su suri tu suriken Sí, tengo que enseñarlo, aquí está Ajá. Pero eh, eso que tienes detrás tuya, Natsuki, no sé eh, ¿El qué? Eh, yo veo una cosa un poco rara ahí ¿eh? le preguntamos qué está haciendo aquí Sí, sí, a ver, saca, ¿El saca... ¿El qué está aquí? Es que eso es raro, ¿no? ¿Está leyendo y va de nada? Está... Sí, es que cumple todos los requisitos, ¿no? no puede ser, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, a preguntarle no, lo qué lo hace aquí usa, ¿eh? No no no, usa, no, puede ser, no. Escúchame, calla, calla, calla <coughs> Eh, ¿profe? Eh, hey, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué, qué haces aquí? Pues yo nada, estoy esperando a que aparezca cierta persona con cierto objeto en la mano. ¿Cómo, en que, la cier mi vida. ¿Cómo que cierta persona con objeto... Como pues que cierta persona con objeto... nada, que he quedado aquí con una persona y que iba a traer una cosa y así la iba yo a reconocer. Ah. ¿Y qué era? Pues iba a venir... Es que no sé cómo se dice, una cosa japonesa. Una cosa japonesa. A ver, yo japonesa. Tengo esto. Tengo Ay, qué bonito. Esto y tengo esto. Eh, pero. Esp espérate. Eh, niño, eh. niño. ¿Qué? Tú eres maricón. ¿Qué? No. ¿Qué? No, no. no ¿Tú Pero no me están a mí gastando una broma, ¿no? Que no, que no, que no, que no. ¿Has quedado con el profesor, Usagi? Kai, que te castigo, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero no, que, qué culpa yo, tiene yo Kai? No, sé, no, no tengo nada que ver. Él lo pues sabía. Kai. ¿Me ¿Estáis viendo de mí? No, espérate, espérate. Aquí hay un error. No, porque yo he talkeado. No, esto yo me he asegurado yo de le que. Yo no... que iba a ir de naranja con un libro. <risa> <Y> ella, <risa> y es que no le puede ser que yo he visto la foto. Bien más guapa que tú. Ahí hay un No, que yo no vi la foto con gafas porque prefería llevarme la sorpresa. Ya, pero yo he que no, que no, que era. O sea, que era una chica que no podía ser mentira. Pero. Escúchame tú, que. Tú no tendrás un perfil falso, ¿verdad? Hombre. De, de chica no, tengo uno con las fotos del mario casa. ¿Qué? Va a pasar el rato con los colegas en una guisa ¿Qué? Que no, que no tengo ninguno de chica. Mira, no, no lo sé. Yo me voy a. Yo, yo voy a seguir esperando aquí. Que llegará la tarde. No sé. La bueno, tarde vamos a esperar, vamos a esperar los dos y si vemos. Que no viene nadie, pues tenemos la ciudad nosotros no, ¿Qué? profesor, no que que te doy una clase particulares eh, de filosofía eh, que tú encantes, eh, está muy cortito Escúchame, profesor, usted siga leyendo, usted siga leyendo y no se canse de leer, anda vamos, va, vamos, a una clase de inglés, you can, si, si, sí, sí, qué can. queréis tomar? Yo no, de, de momento nada, Nachu, que eh, se toque. Anda, ¿No queréis un zumito ni nada? A ver, no, no tengo cuerpo para nada ahora mismo, Nachu. Hola, Happy Meal, ¿tenéis aquí? Ya te lo con traigo yo Un Happy Meal, voy. Ah, vale, vale. Ay, Dios mío, qué Ray, pesado, Dios. los Happy Meals. De Ida hablando, Ida hablando, hablando. Eh, pues, oh. hola. Pues, pues nada, es? esto pues qué mal rollo, ¿no? Que, que has ligado con el profesor. Que no es el profesor, que pues tú yo creo lo que, que sí. No. Eh. Que no, que no, que no. Pues que sí, no, no, es mucha ser, no, casualidad, ser. es muchísima casualidad, ¿eh? Que no, que no, que no, que no, que no, que no. O sea, es que no, que no, que. Espérate, vamos hay... no, a ver. Me, eh, me estás rayando, enséñame ¿no? la foto. ¿Tú estás seguro que te... a lo mejor tenía el pelo cortito y puede ser profesor? Que no, a ver, mira, ¿ves? Lo que pasa es que no me Es que mensaje. está piselado, está piselada la foto. A ver, es que se pone muchos filtros en, en el Instagram. A ver, el pues pelo lo tiene un poquito sí, mira, marrón sí. tirando a blanco. A lo mejor puede ser, profesor. Que no es. Vamos vamos a ver qué no. Que no es. Que no Uf, es. No sé yo, ¿Qué no, es? Eh, no sé yo. ¿Y, y, y ¿Cómo que él también tiene una cita y está esperando a alguien? Pero. ¿Y, y por pues qué es no llega tampoco? Casual... Es que muchísima, no, pues... muchísima casualidad, muchísima casualidad. Es ¿eh? Estos Suriken hay muy pocos. ¿Pero tú el Suriken lo has traído porque te lo había dicho la chica? A ver, yo siempre tengo Suriken en. en entonces en mi no, no. Entonces no. No puede ser, no, aquí hay una equivocación. Pues no lo sé. Toma. O no. Qué bonito. ¿Qué? qué? Y este es ¡Ostras! el juguete. A ver. Y aquí tienes el juguete. ¡Hala, qué bonito! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Ay, pero este lo tenía ya! Oh. repetido! Lo oh. tenía oh. repetido. Pero... Vaya. Vaya, pero... Ay, Ay. Yo, yo, yo creo que sobro, ¿eh? ¿Qué? No, no, no, no, no. No, no. no. Vale, qué pues no, entonces me quedo, si insisto no me quedo Ay, No seas tonto Ah, le ha puesto el juguete, qué mono Ay, Una cosa, ya ha pasado bastante tiempo Y nadie viene, y tampoco no. viene la del profesor que no Pues a quedar con el profesor No, no, no, no Escúchame, a ver qué mal rollo y No me contesta los mensajes, no me contesta los mensajes Porque Kai, ¿qué hago? Kai, Kai Kai Ay, ay, ayúdame, dime algo Uf, que... Estoy pensando, estoy pensando ¿Qué podemos hacer? A ver Eh, eh pero... ¿Qué? ¿Qué hace? Eh, eh, ¿qué? Espera, no. espera, espera, espera espera, espera, ¿Qué? espera. ¿Esa señora? ¿Qué? Espera, espera, espera, espera. Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos un poco, no, ¿vale? Va, ¿vale? Quédate aquí, Nachuki, aquí, que no se nota A ver, a ver, a ver Vale. Nah. Sí, vale. era tú? ¿Era tú, no? Sí ¿Era tú? Claro ah, no. Yo no me he traído las gafas y no veo pero, bien. Escúchame, ¿tú qué edad tenías? ¿Qué edad tenías tú puesta en? 25. ¿25 años tienes tú? Sí, ¿y, y tú? Me protechaba a mí, ¿no? Está guapísima. ¿Ah, sí? ¡Ay, Madre qué gusto! Mía. Madre mía, no, que esto es como las cosas, la tecnología, ¿no? ¿Cómo avanza? ¡Sí! ¡Ay, estoy muy contenta! También, muy guapa, tú, ¿no? Y tú también, y tienes mucho pelo Sí, bueno, me conservo, he me hecho mis productos He eh, de creerlo cre muy creciendo. fuerte! Sí, sí, toca, toca ¡Ay, ay, ay! Esto... ay. Yo, yo creo, creo que deberíamos irnos a mi casa No, en mi casa no, que tengo una niña chica allí Y que estoy, que soy a cargo Vámonos a un hotel, que está tranquilo Pero os he dicho a mi casa Nacho, Chuquicai. cae ¡Ah! Vámonos Con la edad yo creo que es mejor que nos vayamos eh. Joder, no te deprima. Es vamos, que hasta vamos. el profesor Liga hasta el profesor Liga y yo. Totalmente. Esto esto es muy triste y no me contesta ni nada. Pero tienes amigos. Eh, oh. Sí sí. Un abrazo. <ríe> Ay pobre. Uah, no llores. ¿Por ¿Qué me pasa esto? Mira qué cosita bonita, no llores. ¿Qué Ven aquí? Aquí. ¿Un abrazo? ¿Un abrazo yo, es mío La abrazo conjunto? ¡Qué sola está! ¡Qué ¿Sola? Ah, ¿sola? No, no, no está no, solo, no. sola no Ya hablaremos con ella y igual se lo ha olvidado Eso espero. Es verdad, pregúntale ¡Si no me contesta! Seguro que te contesta, igual ha perdido el móvil y no ha podido venir, está en el hospital... Sabo, digo, está, está, está, está en el hospital Ay, tampoco me digáis esas cosas Bueno, va, va, vámonos entonces, ¿no? A, a, a casa Sí, vamos. vamos.